Chiapata de verduras Para preparar la chiapata Vamos a necesitar verduras previamente asadas Trozos de queso brí. Cortamos la chiapata a la mitad Y vamos a untarle salsa de chamel Agregamos las verduras y el queso Y buen provecho